Comencemos a trabajar sobre el ejercicio de la clase 2. Vamos a abrir el código, que es el mismo que ustedes tienen disponible para bajarse. Vamos a hacer un poquito de zoom. Creo que aquí andamos bien. Vamos a repasar el objetivo. Nos pedían realizar un programa que solicite 5 números e imprima por pantalla el promedio, el máximo y el mínimo. Bien, recuerden que es importante tener hechos los include de la... Biblioteca estándar de entrada-salida y, y de la biblioteca estándar del, del sistema que es stdlib. Vamos a trabajar dentro de la función main. Comenzamos por declarar las variables que vamos a necesitar a lo largo de nuestro programa. No es que esto se hace al principio y todo junto, sino que en la medida que vamos necesitando variables las, las vamos a ir declarando. ¿Sí? En este caso, como se trata del repaso de un código, las variables ya se encuentran declaradas. Bien. Comenzamos por determinar la forma en, en que vamos a detectar cuál es máximo cuál es mínimo. Para ello tenemos que partir de algo conocido. Si no, nosotros estableceríamos que el máximo, por ejemplo, o el mínimo fuese algún número, corremos con el riesgo de que al final del análisis ese número quede como máximo y mínimo, lo cual no siempre es cierto. Ustedes van a encontrar en algunos ejemplos que se elige un máximo muy grande o un mínimo muy chico. Lo correcto en este tipo de ejercicios es comenzar determinando que el primer número ingresado es tanto el máximo como el mínimo. Por ello, ese primer número lo vamos a pedir por fuera del lazo de control, o sea de la, de la iteración que vamos a utilizar para pedir el resto de los números, por tratarse de un número particular. Va a ser el primero y nosotros vamos a determinar que es tanto el máximo como el mínimo. Aquí pueden ver que comenzamos haciendo un print pidiéndole al usuario que ingrese el número, hacemos un scanf recuerden lo importante de determinar en el scanf de qué tipo es el dato que vamos a pedir, en este caso por %d y le estamos pasando nuestra variable con el símbolo ampersand adelante, esto es debido a que lo que requiere la función scanf es un puntero, pero por lo pronto solamente nos preocupamos por, en el momento que utilizamos scanf, poner el ampersand en las variables del tipo entero, del tipo float y del tipo char. Bien, en auxiliar int nos quedó el número que ingresó el usuario por pantalla, por lo tanto lo vamos a guardar como máximo. Como mínimo y como acumulador, ya que acumulador es donde se van, es el, la variable que se va a ir incrementando y se va a ir sumando cada uno de los números que el usuario ingresa por pantalla. Vamos a necesitar acumulador para poder informar el promedio. ¿Por qué? Porque la suma de todos los números ingresados por pantalla dividido la cantidad de números ingresados nos da el promedio. Bien, entonces tenemos nuestro primer número. Determinamos que es tanto máximo como mínimo, y es el valor inicial del acumulador. A partir de allí, nosotros tenemos que iterar cuatro veces más para poder solicitar los números restantes. Recuerden que eran cinco números. Ya le pedimos uno al usuario, nos restan pedir cuatro números más. Para hacer esa iteración hay más de una manera. En este caso vamos a utilizar FOR. Le tenemos que decir desde dónde... Y hasta qué momento iterar. Nosotros le vamos a decir que comience colocando un 0 en la variable i. Que itere mientras que i sea menor a 4. Esto quiere decir que va, esto se va a dar mientras que i valga 0, 1, 2 y 3. Y que cada vez que itere, incremente a la i en 1. ¿Sí? Así que ahí logramos ese comportamiento de poder iterar cuatro veces. Entonces, lo que nos queda contenido dentro del for se va a iterar cuatro veces. ¿sí? O sea, es todo esto. Recuerden lo importante de intentar. ¿sí? O sea, no es lo mismo que este código aparezca acá. Es importante que esté intentado porque así a primera vista nos queda claro que eso está dentro del, del for y que se va a repetir cuatro veces. Bien. Volvemos a pedirle que nos ingrese un número al usuario, volvemos a hacer el scan, igual que antes, pero fíjense que a diferencia de lo que hicimos antes con el auxiliar asignándolo al acumulador, en este caso nosotros a acumulador le vamos a asignar lo que acumulador ya tiene más lo que acaba de ingresar el usuario con el auxiliar. Bien. ¿Qué tenemos que verificar ahora para determinar si este nuevo número es un máximo? Bueno, lo que debemos verificar es si el número que me acaban de ingresar es mayor al que yo tengo guardado como máximo. Si esa condición se da, acabo de encontrar un nuevo máximo. Por lo tanto, lo guardo dentro de la variable máximo. Al igual, hago, al igual que hago con mínimo, verifico si sí, el número que me acaban de ingresar es menor al que yo tengo guardado en mínimo. Si esa condición se da, reemplazo lo que estoy guardando en mínimo por lo que acaba de ingresar el usuario en auxiliar. Fantástico, esto lo vamos a realizar cuatro veces y salimos. A partir de ese momento ya estamos en condiciones de informar el máximo, el mínimo y el acumulador. Y el acumulado sobre la cantidad de números ingresados, el promedio que es lo que nos pedía el ejercicio. Bien, para imprimir el máximo, recuerden, el printf, podíamos poner texto, y en el momento que queríamos poner el contenido de una variable, debíamos indicárselo de esta manera. ¿sí? Teníamos máscaras que nos permitían indicar el tipo de la variable. En este caso, por ciento %i nos permite indicar que la variable que vamos a ingresar es del tipo entero. Entonces, en este caso los printf son todos similares, vamos a en el primer caso mostrar el máximo, en el otro el mínimo, y en el acumulador fíjense que lo que estoy haciendo directamente es hacer la operación, también podríamos haber hecho una variable promedio y en ella haber dejado el valor de la operación, pero como es una operación sencilla lo hacemos en, dentro del print. Acumulador sobre 5, que es la cantidad de ingresos que hizo, de números ingresados por el usuario, nos va a dar el promedio. Fantástico, return 0, termina nuestro programa, solamente nos queda compilarlo, vamos a darle compilar, como pueden ver, no hay errores, no hay warnings, entonces podemos correr nuestro programa. Bien, nos pide que ingresemos un número, vamos a ingresar un número, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos informa que el número más grande es el 5, que el número más chico es el 1, y que el promedio da 3. Si sumamos, tenemos que 5 más 4 más 3 más 2 más 1 es 15, dividido 5, 3. Así que nuestro promedio dio 3. Hasta aquí el repaso del ejercicio. Chau.